Eso me gusta a mí. Eso me gusta a mí. Primero se come el. Mm. Mm. Luego se come la. Y por último se come el platanito, platanazo eso me gusta a mí la come tu hermana también tu abuela ella cuando estoy comiendo siempre me mira cuando lo como bien rico ella se desea todo lo que como yo mm, porque soy tu mami sí, saborealo deséalo mi mm, mm, mm. Boop, the kid.